Gracias a la Cátedra Santander de Eficiencia y Productividad al profesor Daniel Santín del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, Daniel tiene como áreas de investigación principales la eficiencia, eficiencia de productividad, la evaluación de impacto, la economía de educación y otras. Eh, a pesar de su juventud tiene un currículum brillante, notable y eh, es una persona, un investigador consagrado. Eh, tanto nacional como internacionalmente, en el mundo de la ciencia y productividad, sobre todo en el área de, de economía de la educación. Eh, su currículum trasciende lo puramente académico, porque ha sido incluso consultor del Banco Mundial. Y hoy en concreto nos trae una, una charla un, sobre eh, la mezcla entre el mundo de la estimación de fronteras y la eh, evaluación de impacto de las políticas públicas. Así que, Daniel, un placer siempre. Gracias de verdad por venir. Pues muchas a... gracias. Muchas gracias. Yo lo primero que quería decir es que bueno, pues me siento de verdad feliz de volver a, a Elche. Ya es eh, la tercera vez que vengo. Hace muchos años eh, eh, vine eh, también invitado por el Centro de Investigación Operativa y ahora pues agradezco pues eh, tanto al, al centro como a la Cátedra de Santander, eh, a la Universidad Miguel Hernández, eh, representada aquí por su rector al que eh, le agradezco el que haya hecho un hueco en su agenda para, para venir hoy y, y bueno, que me siento feliz por estar aquí, gracias por vuestra presencia. mirar eh, yo hoy os quería hablar de, de este tema eh, en el que hemos empezado a trabajar y en el que tratamos de poner en conexión dos mundos, que son el mundo de la estimación, la, la medición de la eficiencia y la productividad eh, con métodos frontera y la evaluación de eh, políticas públicas por metodología de inferencia causal. entonces bueno, eh, son dos mundos que trabajan en, en líneas paralelas, hay muy poca interconexión entre ellos y hay un desde nuestro punto de vista hay un potencial pues para que empecemos a trabajar en ver qué podemos aportar desde un mundo al otro que eh, creemos eh, pues que hay mucho que hacer tanto eh, de un mundo al otro como viceversa, ¿no? Entonces bueno de eso va un poco la, eh, la presentación la presentación de hoy, ¿no? Entonces. Eh, bueno, en principio, eh, ¿qué es la evaluación de políticas públicas o por qué se hace? simplemente una, eh, una leve introducción y es que, bueno, tenéis que tener en cuenta que eh, la mayoría de los países, tanto en su Constitución como en sus leyes eh, presupuestarias, eh, el concepto de eficiencia y el concepto de desarrollar el, la ejecución de este gasto público de manera eficiente, forma parte del, del núcleo eh, legal de cualquier país, de cualquier ley presupuestaria, ¿no? Entonces, para, para cumplir con este objetivo constitucional de que el presupuesto se gaste de forma eficiente, pues es necesario llevar a cabo una evaluación de, eh, tanto de las políticas públicas como de los centros encargados de desarrollar los mecanismos eh, bueno, los mecanismos presupuestarios que se asignan para llevar a cabo las actividades. ¿vale? Entonces ahí es donde entran pues, eh, las, eh, las técnicas de seguimiento y evaluación de políticas públicas. ¿vale? Allí tenemos un, una batería, un, un conjunto de metodologías que nos sirven pues, para ver si estamos cumpliendo o no con estos objetivos de eficiencia y eficacia o economía, como se dice a veces en las leyes, cuando se ejecuta el presupuesto. Entonces la idea de una política de, eh, eh, pública, en este caso una política educativa que será de lo que hablemos un poco más eh, hoy, bueno pues eh, se corresponde pues en cierta medida con una cadena, hay una cadena de resultados, un marco lógico por el cual nosotros dedicamos un presupuesto, unos recursos, a por ejemplo centros educativos, colegios, eh, dentro de estos colegios se hacen unas actividades, se trabaja con los alumnos, se aplican unos métodos pedagógicos y se obtiene el niño, bueno pues puede asistir al colegio, está allí sentado y mejora su educación, esta educación pues en el medio y largo plazo desemboca en que el niño pues eh, accede a la universidad o al final mejora su empleabilidad y se coloca en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una cadena donde hay un conjunto de centros que formaría parte de la oferta, ¿no? Donde todos los años entran niños nuevos y a estos eh, niños, pues hay que darles, eh, bueno, pues la mejor educación posible para alimentar esta cadena de resultados y que con esa educación, pues puedan eh, seguirse formando a lo largo del tiempo y puedan, eh, bueno, pues al final desarrollar su, su vida plenamente y con más educación, pues incluso tener más productividad y mejorar el crecimiento y el desarrollo del país, ¿no? entonces esto formaría todo lo que llamamos análisis de eficiencia que sería este ciclo donde tratamos de realimentar y mejorar eh, la producción educativa de los, de los niños que posteriormente pues, salen de la escuela y siguen eh, cumpliendo etapas. ¿no? Habría, por tanto, una, eh, un lado de la demanda donde el niño con esos resultados que obtiene de la escuela pues los utiliza pues, para incorporarse pues, a otros servicios o para desarrollar eh, su vida. ¿no? Entonces, bueno lo que es muy importante en esta cadena de resultados es, eh, cuando el planificador piensa en aplicar políticas públicas, es tratar de identificar causalidad. ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo introducir en este ciclo? Para mejorar el rendimiento de los alumnos, para que baje el fracaso escolar, etcétera. ¿No? Esto es lo que llamamos evaluación de impacto. Entonces, bueno, en definitiva, eh, claro, lo que, lo que tenemos es un conjunto de niños. Los niños pues van al colegio. En el colegio pues algo pasa. Está con el profesor, les enseña y al final lo que queremos es eh, buenas notas. ¿no? Este sería parte lo que más nos interesa en el mundo de las fronteras eh, productivas. Pero claro, aquí surgen una, un montón de interrogantes. ¿no? ¿Por qué eh, los niños? ¿Cómo es la mejor manera de asignar los niños a las escuelas? Eh, ¿Cuáles son los mejores métodos pedagógicos eh, que permiten obtener mejores, buenos resultados? porque unos niños fracasan, otros no? Surgen un montón de, de interrogantes ¿no? en, el, en este proceso de producción educativa. A partir de aquí, pues eh, otra de las cosas que nos gusta estudiar en, en evaluación de políticas públicas es hacer benchmarking. ¿no? Tenemos un conjunto de escuelas y, ¿cómo discriminamos pues cuáles son buenas escuelas o malas escuelas? ¿no? Pues aplicamos nuestro método frontera favorito y eh, construimos nuestro índice de eficiencia pues para eh, señalar a las mejores escuelas y a las más eh, ineficientes. ¿no? Pero, pero llega un momento donde construimos esta tabla de rankings, decimos estas son eficientes, estas son poco eficientes, bueno y ahora qué, ahora qué hago, es que tengo que cambiar algo como planificador en el Ministerio de Educación o como consejero de Educación en la Comunidad Valenciana, pues quiero hacer algo para corregir, por ejemplo, esa ineficiencia, para que mis niños sean capaces de obtener mejores resultados educativos o fracasen eh, menos, ¿no? tengo que encontrar alguna forma para introducir eh, una nueva eh, política que cambie esos resultados, ¿no? en definitiva, pues bueno, nosotros podemos identificar un profesor así, vale, a través del benchmarking, donde es capaz de producir muy poco, pues porque eh, bueno, la ineficiencia es un diagnóstico de que el profesor eh, no está eh, cumpliendo con lo que debería hacer y tratar de transformarlo en un profesor que, eh, bueno, pues es capaz de eh, trabajar con los niños y obtener buenos resultados de ellos. ¿No? Pero ¿qué hago para para hacer esto. Bueno, entonces, eh, para hacer esa, eh, esa política, eh, lo que se hace en, en los últimos 20 años en, es utilizar las metodologías de inferencia causal para tratar de determinar eh, la causalidad de cualquier programa educativo que se quiere poner en marcha en cualquier sector, de, del sector público y de otros. ¿vale? Entonces, eh, nosotros podemos pensar en una política educativa de, la política educativa pues puede ser vuestra política educativa favorita, eh, reducir el número de alumnos por clase, pagar más al profesor, introducir ordenadores en las aulas, cualquier política educativa. ¿no? Pero realmente, ¿cómo podemos analizar si eh, la política funciona o no funciona? Bueno, pues el problema que tenemos en educación es muy corriente, es el problema de endogeneidad. Cuando estos programas se diseñan, normalmente en el diseño del programa y en los centros que acceden a ser beneficiarios del programa hay un problema fuerte de endogeneidad. es decir, el programa no se reparte aleatoriamente entre las escuelas y podemos tener un grupo de control y podemos hacer la evaluación, sino que las escuelas más motivadas o los profesores más motivados se autoseleccionan en, eh, en ese programa, en la recepción del programa, o bien los niños eh, que pueden acceder a determinadas becas, pues los padres más motivados son los que se autoseleccionan en esos programas o se autoseleccionan en las mejores escuelas y, por tanto, no sabemos si las escuelas son buenas o como tienen la mejor, los padres con la máxima motivación, pues eso es realmente lo que determina su desempeño y no la gestión de la escuela. Bueno, entonces, para eh, trabajar con el problema de eh, la endogeneidad en, en economía, eh, bueno, pues hay toda esta línea de literatura que se llama pues, evaluación de impacto, o inferencia causal, en la cual pues bueno, se utilizan distintas metodologías para tratar de limpiar de este componente endógeno eh, y tratar de determinar la causalidad entre un programa público y el resultado. ¿vale? Básicamente, nosotros tenemos un, la evolución, por ejemplo, de un conjunto de escuelas, tenemos el tiempo y tenemos el resultado medio de esta escuela. En un momento dado se produce una intervención, la comunidad autónoma decide que va a reducir el número de alumnos por clase y al cabo del tiempo empezamos a ver los resultados de ese conjunto de escuelas. Bueno, la pregunta que os hago, que, eh, que haríamos sería, bueno, ¿está teniendo este programa a partir de la observación de estos resultados, donde parece que los resultados aumentan una vez que ponemos en marcha el programa, está teniendo un impacto causal positivo, negativo, cero, difícil de decir? Bueno, en principio yo diría que es difícil de decir. ¿Por qué es difícil de decir? Bueno, pues porque... Para yo determinar un impacto causal necesito un grupo contrafactual, igual que en las ciencias biosanitarias es frecuente utilizar un grupo de control, sin un grupo de control en ciencias sociales, tampoco eh, podré decir si el programa está teniendo un efecto causal sobre el grupo de beneficiarios. ¿Por qué? Pues porque la realidad social es muy compleja, hay muchas variables que influyen simultáneamente en el grupo de escuelas, la crisis económica, otras políticas públicas que se estén aplicando eh, simultáneamente, y no podré determinar cuál es el impacto de ese programa. Entonces, una vez que yo tengo el grupo contrafactual, ya sí puedo evaluar el impacto de la política. Vale, de tal forma, en nuestro caso, pues con el grupo, una vez que yo tengo un grupo contrafactual de escuelas de una misma población que no reciben eh, la política pública, yo puedo evaluar el impacto positivo en este caso. En otro caso, pues el mismo caso que tenemos, nos puede pasar, y de hecho pasa que el grupo contrafactual obtenga mejor resultado, con lo cual la política pública, los resultados han avanzado en los dos grupos por, porque la realidad social es muy compleja, pero el impacto del programa ha sido negativo. ¿de acuerdo?, o puede pasar que aparentemente un programa que se evoluciona y parece que los resultados disminuyen, sin embargo, cuando lo comparo con el resultado del grupo contrafactual, pues resulta que el resultado sí que fue positivo, la crisis, otras variables, hizo que los resultados disminuyeran, pero sin embargo, han disminuido menos que en ese grupo contrafactual donde no se aplicó la política educativa, en este caso, cualquier otra nos podíamos referir. Bueno. La, lo que se denomina el, el gol estándar o la, la mejor fórmula que tenemos para introducir aleatorización son los ensayos eh, controlados aleatorizados, ¿vale? Entonces, en, con ensayos controlados aleatorizados, antes de aplicar una política pública, pues lo que se hace es que se aleatoriza eh, quiénes serán beneficiarios del programa y quiénes actuarán como grupo de control. Entonces la aleatorización produce que podamos hacer la evaluación causal, es decir, eh, en un mundo ideal lo que nos gustaría sería tratar a un grupo de beneficiarios, ver su resultado, volver atrás en el tiempo, no aplicarles el programa y ver cuál hubiera sido el resultado. Eso es imposible porque todavía no existe la máquina del tiempo, quizá algún día, entonces la forma de lograr eso en el mundo real es la aleatorización. La aleatorización produce que tanto en características observables como no observables, los dos grupos que aleatorizo de la población básicamente tienen unas características medias que no son estadísticamente significativas. Bueno, la mayoría de los tiempos nuestros políticos no diseñan los programas para ser evaluados, no hay aleatorización, con lo cual... Los, las personas que trabajamos en evaluación de políticas públicas pues tenemos que buscar lo que se llama, tenemos una forma imaginativa de tratar la realidad como si se hubiera producido un experimento social, son es lo que se llaman los métodos de cuasi-experimentación social, ¿vale? las técnicas más conocidas pues son las de las cuales no hablaré hoy por falta de tiempo, son las técnicas pues, de variables instrumentales, de diferencias en diferencias, regresiones en discontinuidad, métodos sintéticos, eh, propensity score matching, bueno, hay distintas técnicas que eh, son frecuentemente eh, utilizadas cuando eh, no existe una aleatorización social pero podemos tratar la sociedad como si así fuera, ¿no? Por poner un ejemplito, por si no estáis familiarizados con estas técnicas, muy sencillo, imaginaros eh, un programa que consiste en dar profesores de apoyo a escuelas donde hay eh, más de un 50% de inmigrantes, ¿vale? Entonces el programa solamente se aplica en aquellas escuelas donde hay más, más de un 50% de inmigrantes y, bueno, como ello trae problemas pues, asociados a su eh, al, al lenguaje que habla, el, el, el nivel socioeconómico, etc., se aplica el programa de refuerzo en esas escuelas. Bueno, si hiciéramos la comparación eh, tratados contra controles, pues habría cierto sesgo porque los niños que eligen esas escuelas son distintos a los que eligen las escuelas donde hay menos inmigrantes, habría algo no observable en esa población. Sin embargo, en este caso, podríamos usar un, una técnica de... Eh, regresión en discontinuidad. ¿Por qué? Porque en el entorno del punto de corte, en torno a los, al 50%, habrá escuelas con un 45%, 40%, que no distan mucho de las escuelas que tienen un 50, 55, 60%. En ese entorno del punto de corte podemos decir que ha habido una aleatorización, un experimento natural, porque de alguna forma podemos asemejarlo y evaluar la política pública en el entorno de ese punto de corte, ¿vale? Esa sería, por poner un ejemplo, una de las posibilidades que haría. Bueno, esto es toda una literatura que tenemos en, en, en, en economía para hacer la, la evaluación. Bueno, en el mundo de las fronteras, eh, en los últimos años, esto de la endogenidad, en, el mundo, en, eh, en nuestro mundo de fronteras ha pasado eh, completamente... Muy desapercibido, diría. El problema de endogeneidad es un problema econométrico y cuando uno se plantea pues, hacer un, un análisis envolvente de datos o cualquier otro método en algún sector, no se plantea si eh, las empresas que operan pues, tienen algún problema de endogeneidad, donde hay algo no observable que afecta. A ese, a ese desempeño, al rendimiento. ¿no? Hay trabajos tanto en la literatura paramétrica como no paramétrica. De hecho, hay un, en, en el mundo paramétrico hay un número en el Journal of Econometrics, de, en el último casi de 2016, que son todos artículos dedicados a este problema de, de endogeneidad, pero hay poca, poca literatura en este mundo. ¿no? Entonces, eh, bueno. Hoy no voy a hablar de, de este tema, pero es importante, digamos, hay todo un mundo donde eh, las técnicas de inferencia causal se podrían aplicar a los métodos no paramétricos para corregir los problemas de endogeneidad, que, la que, que se producen cuando yo estimo un DEA y tengo un problema de endogenidad con uno de los inputs que está correlacionado con el término de eficiencia, ¿vale? Se produce un problema, las estimaciones no son buenas, el, el, el, tenemos un paper en, en EJOR en 2015 donde, donde mostramos esto, cuando la correlación entre un input y el índice de eficiencia es positivo y alto, hay un problema de endogenidad y las estimaciones de DEA no son buenas, y el mundo de la inferencia causal nos puede ayudar a resolver estos problemas en el mundo de la estimación de la eficiencia. Bueno, hoy eh, de lo que eh, bueno, entonces por eso hay autores, ¿no? Entre ellos, pues Laura que está aquí, Christophe De Witte o eh, eh, Sauna Agroscov, eh, Katy Hayes y Lori Taylor, ¿no? Que dicen que el trabajo de la endogenidad en las fronteras, ¿no? En papers recientes, pues es algo que está por venir y que, y que bueno va a ser un área donde quizá, pues veamos, que se desarrolla en los, en los próximos años. Bueno, hoy lo que, de lo que voy a hablar es un poco eh, de la otra cara de la moneda, es decir, de qué podemos ap ap aportar desde el mundo de las fronteras productivas al mundo clásico de la evaluación de impacto por inferencia causal, a estos experimentos aleatorizados ¿no? que se producen. Tenéis una página, el NIT, por ejemplo, recoge en su web... Eh, eh, ellos tienen una base de datos de 800 experimentos aleatorizados, ¿no? eh, llevados a lo largo del mundo. ¿no? Se hacen muchos a lo largo del mundo, pero todavía no es algo que esté implantado, que esté generalizado. Bueno, nosotros tenemos que en, en educación la, la función de producción educativa, pues sería que el output educativo, típicamente el resultado en matemáticas, lectura ciencias, pues depende del de nivel socioeconómico medio de los alumnos de la escuela, y un vector de variables escolares, pues típicamente el, pro, el número de profesores por 100 alumnos, eh, índices de recursos escolares, etcétera. Y, bueno, pues atendiendo a la literatura también, pues desde el paper seminal de Levin, referido a, a educación, pues el desempeño de las escuelas, pues, eh, bueno, podemos asumir que eh, eh, un componente de ineficiencia, ¿vale?, porque sobre todo en escuelas en escuelas públicas donde bueno, pues la gestión, la falta de incentivos, etcétera, puede se puede hacer que el desempeño observado pues sea distinto al que cabría esperar en la frontera. Bueno, a partir de aquí, eh, claro, nosotros tenemos este resultado y eh, lo que va a suceder es que aplicamos, el político va a cambiar lo que ocurre en las escuelas y va a aplicar eh, un tratamiento, va a aplicar una política pública para tratar de mejorar el, eh, el resultado de las escuelas, ¿no? entonces cuando yo observo este efecto causal entre el nuevo programa o la variación en alguno de los inputs o en la gestión de la escuela y el output ¿vale? hay una correa de transmisión, es decir, algo está pasando en, en evaluación de impacto lo que se hace es que se compara el resultado medio del grupo de escuelas tratada con el resultado medio del grupo de escuelas de control pero algo ha pasado entre medias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el canal que transmite que la política hace que aumente el resultado de un grupo de escuelas y no del otro? Bueno, pues, pues eso es un poco lo que el mundo de las fronteras nos, eh, nos puede ayudar a saber, ¿no? Nosotros sabemos en, en nuestro mundo que eh, eh, eh, tenemos tres componentes, la función de producción y mm, yo puedo el, el tratamiento eh, lo que, lo que va a hacer es que va a dividir la muestra en dos grupos, yo tengo una tecnología base, en el periodo cero eh, todas las escuelas de la población tienen la misma frontera, usan la misma tecnología, tiro un dado, el dado marca un grupo de tratamiento y un grupo de control y a partir de ese momento, en el segundo después de ese lanzamiento de, de dados, las escuelas, van a empezar a operar de tal forma que sus tecnologías se pueden empezar a diferenciar y sus eficiencias e ineficiencias también se pueden diferenciar. ¿vale? Esto es lo interesante que produce la aleatorización. Si yo eh, promedio tanto los resultados medios, como los input medios, como las eficiencias medias de los grupos eh, de tratamiento y control, lo que puedo llegar a hacer es relacionar las dos tecnologías de tal forma que el cambio en, los, en el output medio, que es lo que normalmente se evalúa en el mundo de economía, en el mundo de la evaluación de impacto, yo lo puedo descomponer en que esa variación en la media se produce porque ha habido un cambio en los inputs, porque ha habido un cambio tecnológico en uno de los grupos respecto al otro grupo, o porque ha habido un cambio en la eficiencia del grupo tratado respecto al grupo de control, son los tres canales por los cuales yo puedo explicar el cambio en el output. ¿vale? Nosotros en evaluación de impacto pues nos quedamos en ver si hay cambios significativos en el, en el output medio de un grupo respecto a otro. bueno pues El mundo de las fronteras de producción nos puede dar mucha información acerca de lo que está ocurriendo en el conjunto de escuelas que está aplicando el programa. Bueno, para eh, probar nuestra propuesta, lo que hacemos es un experimento de Monte Carlo, donde tratamos de simular este mundo de momento. ¿vale? Estamos, este, esta línea de investigación es muy, eh, muy reciente, tan reciente como que eh, nos invitaron a escribir un libro para un handbook de Education Economics, que saldrá próximamente, y escribiendo él, era sobre los temas de inferencia causal, y escribiendo sobre ello, pues, bueno, nos dimos cuenta de, de toda esta aportación, y al final eso pues, quedará recogido en este capítulo del libro pero que vendrá eh, próximamente. Nosotros tenemos el conjunto inicial, la población de escuelas y eh, antes de la aleatorización, pues todas comparten la misma tecnología, no hay nada que sea diferente más allá de su nivel de input o su nivel de, eh, de output. Cuando corremos el, el, experimento, eh, el experimento social, el segundo después, antes de la aleatorización pero eh, o sea, perdón, después de la aleatorización, pero antes de aplicar el tratamiento, simplemente cuando tiro el dado y decido que voy a aplicar un tratamiento sobre un grupo de escuelas tratadas, bueno, pues sigue sin haber nada distinto, la tecnología es la misma, es simplemente el día siguiente. Pero a partir de aquí, los puntos negros y los puntos blancos que serían escuelas tratadas y control, las voy a empezar a diferenciar porque hay algo en un grupo de escuelas que es distinto al otro, ¿de acuerdo? Con lo cual las tecnologías, las eficiencias pueden empezar a ser distintas como consecuencia del tratamiento. ¿Cómo controlamos esta diferencia? Bueno, aquí es donde vosotros en el CIO, la gente que le interesa este tema, pues podéis aportar mucho, que domináis muy bien todas las metodologías. Nosotros para empezar a trabajar lo que hemos propuesto es un índice de Malquiz, eh, eh, realizar la evaluación con un índice de Malquiz utilizando la media del grupo. ¿De acuerdo? Sería es un índice de Malquiz especial donde simplemente lo único que cambia respecto. Bueno, cambia, cambian varias cosas respecto al índice de Malquiz típico. Eh, corremos dos, eh, dos índices de Malquiz porque permitimos que las dos tecnologías. Eh, corran de forma diferente para los dos grupos, pero lo que es cierto es que la tecnología de, eh, del grupo, eh, la tecnología del periodo T, la tecnología del periodo 1, es, la tecnología, es una tecnología común en los dos grupos, para el grupo de tratamiento y el grupo de control. De tal forma que todo el mundo parte de la misma tecnología, que es la que soporta eh, el, el, los cambios eh, tecnológicos y los cambios en eficiencia, ¿vale? pero voy a permitir que eh, cada grupo evolucione con una tecnología y con cambios en eficiencia distintos ¿vale? esa sería la idea de este by group malquist index que hemos llamado porque lo que nos interesa son los cambios en la media, ¿vale? los cambios en la media del grupo Vale, a partir de aquí, eh, bueno, pues tengo la, la tecnología de, de base y esta tecnología de base, pues simplemente dejo que se diferencie y voy a permitir pues tecnologías eh, distintas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña simulación, ¿no? El experimento de Monte Carlo es una cop douglas donde introducimos un término de eficiencia y de ruido, ponemos unas, unas definiciones pues muy suaves de la Cobb-Douglas con unos beta 1 y beta 2, beta 3 e, e igual a 1, 200 unidades de producción y una distribución de la eficiencia estándar y permitimos que, con una Bernoulli, que el 15, cada vez que tiramos unos datos, que el 15% de las unidades productivas o sea que cada unidad productiva, cada vez que la generamos, tenga un 15% de probabilidad de estar en la frontera ¿vale? es lo que, por poner unas unidades en la frontera entonces definimos estas, esta función de producción y eh, a partir de aquí, bueno, con un ruido aleatorio incluso, y lo que hacemos es que, eh, bueno, pues vamos a aplicar los siguientes eh, programas. Tenemos 200 escuelas y vamos a aleatorizar, una vez que tiramos las 200 escuelas con el experimento, tiramos un dado y mandamos 100 al grupo de tratamiento y 100 al grupo de control. Y le vamos a aplicar la siguiente, los siguientes programas. Un cambio en el input. Un cambio en eficiencia, es decir, la política produce un cambio en el input, la política pública produce un cambio en la eficiencia, la política pública produce un cambio tecnológico o simultáneamente cambio en eficiencia y cambio tecnológico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo mediría el programa esta el, el By Group Malquis Index este, ¿cómo, cómo mediría los resultados. Fijaros, el primer, la primera simulación sería un cambio en el input, un cambio en el input sería la tecnología más o menos, no habría diferencias significativas, el input aumenta, con lo cual es de esperar más output, pero en principio, pues la distancia a la frontera y la tecnología sería lo mismo, eso es lo que cabría esperar. ¿Qué es lo que ocurre cuando lo estimamos de esta manera? Bueno, los resultados, los evaluamos de dos formas, ¿vale? hay un, en primer lugar hay un rejection rate y es que en cada uno de los 100 experimentos lo que hacemos es una diferencia de medias en todas las variables, una diferencia de medias entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en el By group Malquis Index, el Technical Efficiency Change y el Technological Change ¿no? y hacemos un recuento de las veces que nos sale que la diferencia es estadísticamente significativa. ¿vale? Hacemos, eh, vamos pasando el test en cada uno de los experimentos y contamos el número de, de veces. Bueno, lo curioso en este, en este test es que para nosotros encontrar un cambio en el output necesitamos aumentar el input muchísimo, cuando aumentas el, el input un 20% un 30% que es una cantidad razonable parecería que aunque la función de producción transmite eh, más output, pero encontrar una diferencia significativa en el output hace que el, el, el impacto de la política pública tenga que ser muy elevado. Tenga que ser Necesitamos aumentar el input mucho para encontrar una diferencia significativa en el output una vez que metemos el componente de eficiencia. ¿no? Entonces, en la mayoría de. Este sería otro test y en, en este test lo que hacemos es que tenemos las 100 medias de cada una de las variables de los 100 experimentos de Monte Carlo y simplemente. Construimos el intervalo de confianza cortando las colas, es decir, el 95%. Corpo, al 95% pues sería eliminar eh, 2,5 casos hacia un lado y 2,5 casos hacia el otro lado hacia el otro lado si los, inter, los dos intervalos del grupo tratamiento y control se solapan pues entonces digo que no rechazo la hipótesis nula las medidas son iguales cuando no se solapan rechazo que las medias sean iguales ¿no? entonces bueno en cambio, en productividad no rechazo nada, es decir, las tecnologías, los cambios técnicos, todo igual, y necesito meter mucho input para encontrar un cambio significativo en la media de los outputs. Este sería el primer programa. El segundo programa lo que hago es un cambio en eficiencia. Tienen el mismo input, pero el programa de alguna forma ayuda a las escuelas a ser más eficientes. No cambia la tecnología, pero ayuda a las escuelas a ser más eficientes. Bueno, aquí lo interesante es que el, el programa... Fijaros que en el cambio en la media del output eh, a pesar de que yo reduzca reduzco la varianza de la eficiencia a pesar de, y por tanto se, la distancia a la frontera es menor, no lo detectamos, no detectamos que la política pública está, está actuando y está consiguiendo que esas escuelas sean más eficientes. ¿no? Y Sin embargo, utilizando el, el índice de Malquis sí que somos capaces de eh, eh, detectarlo con cantidades moderadas, eh, aumentos moderados, de la eficiencia media del, del programa. ¿vale? Lo mismo nos pasa con el otro indicador. La tercera política sería el cambio tecnológico. En el cambio tecnológico lo que cabe esperar es que la tecnología del grupo de tratamiento eh, se mueve y aquí lo que esperamos es que haya un cambio tecnológico y no haya cambio en eficiencia técnica. ¿Vale? Es lo que son políticas pues, muy sintéticas, lo que va a caber esperar es que todo se produzca simultáneamente, ¿no? que es el último ejemplo. Pero nuevamente, en el caso de los eh, outputs, de, de la diferencia de medias en los outputs, que es como se evalúan actualmente los programas, la media tiene mucha varianza y por tanto, si oculta esa diferencia significativa que está produciendo el programa, el político lo va a descartar cuando hagamos el ejercicio de inferencia causal. Pero sin embargo, el, el índice de Malquis y el cambio tecnológico sí que nos dice que el grupo de tratamiento, eh, hay unas escuelas que están tirando de la frontera para arriba, esto puede haber razones, es decir, cuando un, po, un programa se aplica de forma nueva, un nuevo método pedagógico, pues si se aplica en 50 escuelas, puede ser que haya 10-15 profesores que lo apliquen correctamente, que estén eh, realmente lo aprendan bien el programa, estén motivados por hacerlo y el resto pues dice, bueno, pues esto no, no tengo mucho interés y voy a seguir dando las clases como tal, ¿no? entonces si evaluamos en la media, la media puede esconder que el programa funciona si somos capaces de trasladarlo, el problema ya no es tanto el, progr el programa, que sí funciona, es que necesitamos pues, dar más formación a los profesores para que sean capaces de aplicarlo, ¿vale? entonces con el método de fronteras sí que somos capaces y el último programa pues sería un programa que cambia simultáneamente la tecnología y el índice de eficiencia, la eficiencia media del grupo de tratamiento y nuevamente cuando nosotros corremos la estimación el índice de Malquist nos sale que es significativo, es decir, hay un cambio en productividad positivo de las escuelas tratadas respecto al grupo de control y se debe a las dos razones, hay cambios en eficiencia técnica positivos y cambio tecnológico. En el output, nuevamente, necesitamos hacer un cambio muy grande en reducción de eficiencia y un aumento potente tecnológico para ser capaces de, en, en el 40% de los test de los eh, experimentos, detectar un cambio significativo en el output, es decir, el método frontera me da más información de lo que está sucediendo eh, con el programa cuando comparo el grupo de tratamiento y el grupo de control. Bueno, y hasta aquí, eh, un poco, hay un, os, os recomiendo, si os interesa esta literatura, hay un working paper del National Bureau of Economic Research de Ditton, que es el premio Nobel de Economía, y que eh, bueno, hace una crítica de los métodos, eh, ahora todo esto está muy de moda y eh, en todos los países se está tratando cada vez más de hacer programas aleatorizados y de hacer evaluación eh, por inferencia causal, y él critica que adentro de la media, en el momento que eh, que pasan otras cosas, eh, y el programa afecta a un determinado grupo de individuos dentro de ese grupo de, de tratamiento, pues con la media eh, viene la varianza, y la varianza a veces oculta el efecto en las diferencias de medias ¿no? Entonces él lo que propone, es un paper pues muy interesante de, de leer, es lo que propone es que indagar un poco más, ¿no? en esas diferencias que se producen en los programas, analizar más los resultados y cuáles son las causas de esos resultados para tener más información. ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que hoy he presentado, me, me he extendido un poco el tiempo, eh, no, más o menos, eh, lo que hoy he presentado es eh, está basado en, esta, en una primera aproximación a lo que serían los experimentos aleatorizados, que sería lo que se debería hacer, ¿no? y a pesar de que, como, como os comentaba, hay, hay cada vez más eh, experiencias de experimentos aleatorizados, sobre todo en, eh, pues en Estados Unidos y en el Reino Unido, que es donde más se aplica este tipo de programa. El Banco Mundial aplica muchos programas aleatorizados. Normalmente no existen estos programas aleatorizados por distintos motivos, a veces éticos, a veces eh, presupuestarios, etcétera, o a veces desconocimiento simplemente por parte de los políticos, y en la mayoría de casos se aplican las técnicas convencionales de inferencia causal. Bueno, nosotros lo que creemos es eh, que hay toda una línea de trabajo donde en ese mainstream, que son estas, estas metodologías de inferencia causal, el mundo de las fronteras de producción pues puede decir mucho qué está pasando acerca del proceso productivo que realmente es el canal que explica las diferencias que se producen en los outputs entre los dos grupos. ¿no? Entonces eh, bueno, existe esta línea y existe la línea inversa, es decir, en el mundo de las fronteras productivas estimamos nuestras fronteras sin atender al problema de endogeneidad y cuando por ejemplo evalúo y comparamos en una frontera escuelas concertadas con escuelas públicas y por ejemplo el índice de eficiencia de las escuelas concertadas pues es más elevado pues si hay un problema de autoselección y los padres de familias más motivadas por alguna razón se autoseleccionan en las escuelas concertadas esto lo que, lo, eso es una, lo que denominamos heterogeneidad no observable, hay algo que yo no observo que forma parte de, de la idiosincrasia de esa escuela concertada y atribuiré a mejor gestión algo que en realidad no es mejor gestión, es simplemente que tienes a un grupo de alumnos autoseleccionados muy motivados y eso hace que la escuela vaya bien, en realidad lo que ocurre es que no soy capaz de decir si la escuela va bien porque tienes a los alumnos con los padres más motivados o si está mejor gestionada. ¿no? Entonces ese problema de endogeneidad en el mundo de las fronteras, pues tratando de aplicar las técnicas de inferencia causal, también podemos avanzar mucho en obtener estimadores pues, mejores de nuestras eficiencias pues, para hacer el, el benchmarking y en definitiva pues, lograr este objetivo legal de eh, aplicar el gasto público pues, con la mayor eficiencia. Bueno, espero que os haya interesado esta... Eh, presentación. Muchas gracias por estar ¿Una pregunta? Pues te pregunto una sandez, pero si en, en los ejemplos estos que has estado poniendo realmente eh, tú estás desarrollando una política pública para mejorar los resultados y finalmente la diferencia de medias en los outputs, que es lo que te interesa, no es significativa. que más me da que sean más eficientes y si lo que quiero es mejorar los outputs y ellos no mejoran? Eh, bueno, yo... Aunque yo vea entienda lo que hay por ahí dentro que ha pasado, pero si realmente la diferencia de outputs no es significativa... Eh, ha podido mejorar la tecnología, o ha podido mejorar la eficiencia, ha podido cambiar, ¿Ha podido mejorar el input, o lo que sea, pero lo que era la, la comparación de resultados, lo que no tendría es que, por ejemplo decías, para notar un cambio en, los, en las diferencias de los outputs, necesito eh, incrementar los inputs de forma muy notable, porque si no, no se nota. Pues, si es que no se nota es que no tiene efecto, o sea, tiene efecto en mejorar determinadas cosas internas del proceso de educación, ¿no?, pero, pero lo que me importa que es el output, si no, si no cambia, no sé, veo como un poco... Sí, lo que pasa en el, a ver, desde, o sea, mi intuición Entiende o, sí, ver. sí, lo, lo entiendo perfectamente, perfectamente lo entiendo, y eso, la pregunta es muy relevante y muy interesante, entonces lo que pasa es que cuando hay un cambio de, una, de un programa, entra, llega un programa público y el programa se quiere implantar, el programa no es como, ahora voy a producir zapatos, eh, de tal forma que los zapatos pues ahora pues van a tener más brillo, entonces meto algo en el proceso industrial donde ahora los zapatos salen más brillo y todos los zapatos van a salir con el mismo brillo exactamente, pues, pues, porque es algo industrial. ¿no? En el mundo educativo, en el mundo de las políticas públicas, esto serviría lo mismo para hospitales o centros de salud, la implementación de una nueva política pues, tiene un coste de entrada, es decir, eh, hay un coste de adaptación a la política y hay, eh, bueno, pues, tiene que haber una adaptación por parte de los profesionales que aplican las metodologías o que van a aplicar incluso los nuevos recursos, hay, bueno, puedes poner pizarras digitales. Bueno, pero ¿y si no sabes usar la pizarra digital o usas solo el, el 5%? pues qué impacto tiene eso en la media no tiene ningún impacto pero el problema no es de la introducción de la pizarra digital que a lo mejor es una herramienta muy buena el problema es que si nosotros a través del benchmarking descubrimos que ha habido centros que sí que han movido la tecnología o son más eficientes y vamos allí y les preguntamos sí sí es que estamos usando la pizarra digital y fíjate puedo hacer todas estas cosas porque lo he aprendido vino aquí aquí hay un informático que nos lo explicó muy bien y entonces ya todos nos enteramos y lo estamos desarrollando bueno ahí tienes un aprendizaje de la política es decir, en media no funciona, pero seguramente lo que te está diciendo el, los métodos fronteras son como una especie de diagnóstico precoz para decirte, bueno, si realmente enseñas bien cómo aplicar este programa público puede funcionar o habrá veces que no, no se mueva la frontera incluso sea un lío y retroceda la tecnología y ahora das peor las clases que como las dabas antes, ¿no? puede llegar a pasar lo que pasa es que la media esconde toda esa casuística que se puede desarrollar en la implementación práctica de la política, ¿no? esa es la intuición eso es lo que creo, de eso se queja un poco en la eh, cuando él hace la, el comentario ¿no? en, su, en su working paper, entonces va, va por ahí, digamos la tecnología o la ineficiencia esconden, es un comportamiento que esconde, eh, se va la media en el output y entonces puede esconder el posible impacto causal que sí que está canso, causando de verdad la política y queda de momento escondido, ¿no? obviamente si ves la media en el output pues es muy potente y, y bueno pues ya está, eh, el programa es bueno y funciona y tienes toda la evidencia, luego ya dará igual o, o bueno, también te interesa saber si mueve la tecnología o mueve la eficiencia, pero el programa funciona, pero cuando no funciona, o el programa es, dice bueno, ¿y por qué no funciona esto? ¿no? ¿O ¿por qué funciona en algunos y sí, en otros...? El programa se puede descartar por el método tradicional, ¿no? El método frontera sería como, bueno, antes de descartarlo, vamos a ver qué está pasando con la tecnología y con las eficiencias de, de las unidades, ¿no? Que se, sí que somos capaces de, de forma muy sensible, pues medir los cambios que se producen en los grupos. Va un poco por ahí la idea. Lo claro, que estás atribuyendo que en realidad que no funcione no es, es un poco veneno, o sea, no es por la política en sí, sino porque al ser algo novedoso no se implementa de forma correcta en todas partes, entre comillas. Puede ¿no? ser una de las razones, esa. Sí. Entiendo siempre que la metodología de esta frontera era ligada, o sea, no, no, no, no dices que abandonemos la otra metodología tradicional sobre las medias, ¿no? Es decir, es una combinación de ambas. Eso es, eso canal? es, claro. Es un canal. Esto es, eh, no es abandonar la metodología tradicional, no, esa es muy potente y funcionaba muy bien, pero evaluar la media. Esta sería saber qué está pasando, qué pasa en esas medias, eh, cuál es el canal, que sirve de correa de transmisión entre la política y el efecto en la media, es decir, hay un cambio tecnológico y eso es lo que mueve la media, el, no hay cambio tecnológico, pero había mucha ineficiencia y ahora las escuelas son más eficientes, eh, el canal es simplemente que has dado más dinero y por tanto tienes más input y eso produce más output y ese es el canal que está transmitiendo. ¿vale? Es un poco que, saber un poco más del canal, de que de, la diferencia en output se está produciendo, pero, pero ¿de dónde sale eso? ¿Vale? Es un poco esa... Esa idea. normalmente esto es un coeficiente en una regresión, en los métodos tradicionales no hay frontera, entonces es un, el coeficiente eh, es beneficiario o no es, no, es no en el estemos un 1-0 en un modelo bien ejecutado de regresión, y te da un coeficiente y te dice el impacto medio del programa sobre la media de los resultados, pero seguimos sin saber el canal de transmisión. Y luego, por otro lado, cuando hacías el índice del matriz que has hecho, lo que hacías era toda esa descomposición para cada unidad. Y luego haces el promedio de cada una de las, de las componentes, digamos, lo que estabas haciendo. Uh -huh. Eso es, el, el, la, el, el índice se evalúa en la media, digamos. O sea, se evalúan en los Entonces, cambios tecnológicos la, en la, la media. Me, o sea, que el índice medio no es ni mucho menos el producto de las medias que tú has cogido. El índice medio... O tú tienes esto es igual a esto por esto, por esto, Sí. Entonces, tú coges la media de todas las primeras no, componentes. No, no es igual, no es igual. Por eso la media de todas las segundas. Eso la media es, de todas las ese segundas. es el que es Estás igual. Estás evaluando el efecto medio de esta componente, de esta otra y de esta otra, eso que es. no tiene nada que ver. No, con, con la, la media individual de cada una. Con la media de los que hay. Eso es. Una... Entiendo que es una línea de investigación, como decías, importante, ¿no? ¿Esto solo es el primer paso? Claro, ese es el primer paso. Digamos que ahora lo que queremos trabajar pues es, en primer lugar, bueno, hemos definido el este by Group Malquis Index, pero quizá, bueno, pues como hay una tecnología de base y queremos evaluarlo siempre en los distintos periodos respecto a esa tecnología, pues se, pedía, pues, se podría aplicar un índice eh, a la hees de de esta misma metodología y cambiar, sustituir uno por otro ¿no? y tener siempre fija la primera tecnología, la tecnología antes de la intervención y compararnos siempre respecto a esta tecnología de base. ¿no? Se podría incluso un Global Malquis Index el, y dejar fija una tecnología y ir evaluando todo respecto a esa que no va a cambiar, que es el periodo anterior ir comparando todas las fronteras respecto a esa inicial. Eh, bueno, ¿cuál es el mejor? Bueno, hay mucho que... pero sobre todo donde nosotros creemos que está la línea fuerte de trabajo son eh, con, los, eh, con los métodos de diferencias en diferencias, el método de diferencias en, en diferencias, en el gráfico, hay un... ...ah, están aquí, perdón, en el, en el gráfico que ponía donde aquí estaba él el resultado y el tiempo, ahí es, es muy común en inferencia causal, es una de las técnicas más aplicadas a veces, pues por ejemplo cuando yo quiero comparar la comunidad autónoma valenciana poco después, con, la, con la comunidad de Madrid, no entonces lo que ocurre es que eh, ya son distintas de por sí, es decir, hay una diferencia inicial, digamos por aquí vendría eh, la comunidad eh, valenciana y por aquí vendría eh, la Comunidad eh, de Madrid. ¿no? Entonces hay eh, bueno, pues un comportamiento paralelo, más o menos una diferencia que forma parte de eh, la diferencia eh, el efecto fijo que hay entre vivir en la Comunidad Valenciana y vivir en Madrid, no, hay muchas diferencias, pero hay una tendencia más o menos parecida. En un momento dado, pues se produce, eh, como pasaba antes, eh, se produce la intervención. ¿no? Entonces, en eh, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se decide pues, aplicar un nuevo programa de informatizar las aulas, ¿vale? y a partir de ahí pues, podemos observar pues este, este comportamiento y en Madrid pues no de momento no pasa nada, no siguen con la misma política y seguimos observando pues la misma, eh, la misma tendencia. ¿no? Lo que el método de diferencias en diferencias hace es que el impacto del programa se evalúa como dos diferencias, la diferencia en el después de, respecto a la diferencia media en el antes de. ¿no? Entonces mediante la diferencia de las dos diferencias podemos sacar eh, asumiendo que la Comunidad Valenciana hubiera evolucionado de la misma forma, podemos sacar el impacto causal del programa que vendría dado por este segmento. Bien, En este mundo es donde yo creo que el trabajo con las fronteras, donde yo pueda saber cómo evoluciona la tecnología y la eficiencia de dos comunidades autónomas, de los centros que forman dos comunidades autónomas, y en un momento dado se produce una intervención que hace que cambie la tecnología de otra, Aquí, en este esquema, igual que hay otros esquemas, es donde creo que el mundo de las fronteras tiene mucho que aportar al mundo de la inferencia causal tradicional. Entonces, esa es la línea en la que queremos trabajar en los próximos años, queremos seguir desarrollando. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias.